Un señor Castro calificó de insólito la falta de quórum para conocer el Código Penal y yo explicaba en el día de ayer, voy a tratar de aprovechar, aunque está agitado en el Congreso, tengo la suerte de que este es el único funcionario que nos explique, él decía que por la ausencia de los senadores del PRM, que son la mayoría, eh, pues no pudo aprobarse por todo lo que nosotros dijimos allá, quizás Monseñor Castro Marte no entiende eh, a qué se debió esto. Yo explicaba ayer que son más las cosas ocultas, que no se estaban discutiendo y que cometían grandes fiascos, y que querían pasarlo ese, esa Cámara de Diputados que para mí es una especie de posilga Y entonces... Tengo el placer ahora para que sea el mismo senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, que explique la posición de los senadores, el porqué de la ausencia, en que, aunque yo le explicaba ayer, pero jamás sería lo mismo, explicada por un hombre que forma parte de esa comisión de reforma al Código Penal, y que precisamente habían grandes discusiones y expectativas y que se queda para la próxima legislatura. Nos alegra bastante que, como siempre, es la única persona que siempre he dicho públicamente, usted le llama y si no está ocupado inmediatamente, pues le contesta la llamada. Eh, saludamos en Tocando el Fondo para todas las personas al senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Buenas noches. Muy buenas noches, Vital Respecto a lo que pasó... En muchas de ellas muy válidas, pero el 90% de las zonas e instituciones que fueron a opinar estaban de acuerdo con el cómodo que vino de la Cámara de Diputados y que tenía un año en lectura en el debate. A nosotros darnos cuenta que había una intención eh, eh, eh, Senadora, a, a, senador, a ver si nos puede eh, colocarse en un lugar donde esté un poquito mejor la señal, porque se nos va a ver si queremos aprovechar su llamada a Plenitud. Ok, ahí me escucho. Sí, diciendo. Sí, entonces nosotros eh, vimos que había intención que el Código Perimiera porque no había tiempo para presentar modificaciones. ¿Por qué no había tiempo? Porque de hacer una sola modificación al proyecto, tendría que volver de nuevo a la Cámara de Diputados y no había tiempo para que ellos lo revisaran, aceptaran las modificaciones y lo devolvieran de nuevo al Senado para entonces nosotros eh, de nuevo leerlo, preparar un informe, sea favorable o desfavorable, y no había tiempo. Eh, mi sugerencia, mi propuesta en dicha comisión fue que se aprobara tal cual vino de la Cámara de Diputados y que lo que es la acción legal está contemplado en el artículo 422 de dicho proyecto, pues se pudieran presentar las, las modificaciones que se habían recibido en esos 12 meses y que fuera promulgado por el, el Poder Ejecutivo y luego entonces a, a aceptando las modificaciones que en eso. Como no lo había aquí, realmente, pues eso fue lo que la mayoría de los senadores de esta comisión aprobaron, cinco de nosotros aprobaron y aceptamos la propuesta que yo presenté de que se aprobara tal cual vino. Porque nosotros decidimos no dejarlo perimir y presentarlo? Porque revisando el código vimos que el 90% de lo que estaba en ese, en ese código era favorable y acorde con los nuevos tiempos, donde hay nuevos delitos que no eran eh, punibles. No estaba por el código actual y era la mejor forma de que tuviera un código, salváramos lo mejor de dicho código y hubiese pues, 22 años de batalla y un código que tiene unos pues, 200 años que no sanciona lo que es sicariato, la corrupción, el ácido del diablo, el plomerito. Y en ese código nosotros podemos ver que hay unos 70 nubos Punibles y se adecuaron más 90. Por lo tanto entendíamos que estaba muy bien el código y nada, pero los senadores que estaban opuestos, que querían que primiera para que se presentara de nuevo, pues lograron en el día de ayer que eh, no hubiese quórum para hacer el informe. Eso fue una hojada de muy mal gusto porque solamente nosotros íbamos a leer el informe y los senadores tenían el deber, la obligación de votar sí o votar no. Pero ellos prefirieron no este quórum para no conocer chance de que se votara el código tal como nosotros lo propusimos. Entonces esa fue la razón fundamental de la de la ausencia. Pero entonces eh, ahí hay un conflicto político porque la mayoría que se ausenta pues, es del partido del gobierno, entonces ahí hay una... Eh, ¿O el presidente decidió dejarlo libre, que cada quien hiciera lo que entendiera y que algunos cumplieran con su deber y otros no? ¿Cuál es la interpretación suya como político? En lo que respecta a mí, al ser el parte de la comisión y quien estaba presidiendo la comisión, responsable de leer el informe y de motivar para que se aprobara, a mí no se me explicó eh, que se. Que no, en un momento yo iba a aceptar que lo trajeran, porque a nosotros nos recomendó brindar informes, ¿eh? por haber. y eso fue lo que nos la comentó. Se, se, se está yendo otra vez, senador, la señal. Sí. Le digo que, Ajá. Vi, dímenos, eh, de, de que había que dejarlo perimir. Sí, había senadores que tenían esa intención Nosotros teníamos la responsabilidad de brindar el informe por eso yo estuve ahí, hubo tres senadores más del partido, los demás eran excusas, simplemente no asistieron. Muy bien, entonces el, el tema, ¿cómo terminó la evaluación del tema del tema del aborto? Si será objeto de una ley especial, no será incluida las tres causales, ¿cómo terminaron ponerse de acuerdo en ese aspecto? No, no, no, se, no se discutió el tema, poco el artículo 187 que está sobre la discriminación porque nosotros no teníamos tiempo de presentar ninguna modificación por eso decidimos aprobarlo ya en una próxima legislatura se presentará de nuevo y me imagino que esos dos temas volverán de nuevo a la palestra la próxima legislatura es el 16 de agosto muy bien, entonces eh, eh, finalmente usted entiende eh, como parte de esa comisión, incluso eh, la voz cantante en la propuesta, que eh, corrigiendo quizás algunas de las cosas con reglamento futuro, estamos hablando de un código penal acorde con el código procesal penal y los nuevos tiempos y los nuevos tipos de delitos eh, y las tipificaciones que no estaban contempladas, unos 70 tipos penales, dice usted, que necesita esta sociedad. Aquí se nos cayó un momentito, vamos a ver ahora si recuperamos, porque estaba un poquito mal las señales del principio. Interesante, eh, el planteamiento ya está claro, más claro, pues, dicho por el mismo eh, senador, pues, eh, Franklin Romero, que se nos cayó la llamadita y ya en la parte. Sí, muy y, sí, la señal está mala. Ya entonces finalmente el senador Franklin Romero. Eh, nos interesaría pues eh, saber la, la, la posición final sobre este eh, nuevo código que exige, que demanda esta sociedad, que ya después de 20 años para llevar eh, la parte del debido proceso junto con las sanciones y que estén acorde con los nuevos tipos penales, las figuras, un 70, establecía usted y de... de de delitos que acorde a la sociedad no estaban tipificados ahí, usted entiende, senador, que estamos hablando de un código que está acorde con los nuevos tiempos y que a pesar de las imperfecciones más positivo como dice usted un 90% que negativo lo que hay en el código que debió aprobarse. Pues claro que este código es mucho mucho mejor que el código actual que tenemos y que está acorde con los nuevos Está cubierto la, la discriminación, está cubierto la mujer, está cubierto la violencia. Pues en el caso pues, de, de la corrupción, de la depredación, del erario público y de, de aquellos pues, que tenía temor la sociedad de que se quedara afuera sin ningún tipo que fueran inimputables los políticos y los partidos en ejercicio en la administración pública. Así es. Incluso uno muy importante donde sanciona eh, con pena eh, lo que es las personas jurídicas, las empresas que antes no estaban en el Código Actual Sancionados. Qué bueno. Y finalmente, senador, la, la parte porque algunos sectores habían advertido y que era un deseo de de un sector político que incluso hoy forma parte de la oposición de establecer eh, sanciones penales a, a aquellos pues que establecieran críticas en los medios de comunicación, incluyendo a los propietarios de medios de una forma de, de, de callar, eh, fue corregida esa parte que tenía que ver y, y se dejó como estaba antes, eh, sin, eh, de manera inimputable aquellos que hicieran algún tipo de imputación a nivel de los medios de comunicación en el Código Penal Moderno. Al no aprobar este código, todo sigue bajo el código viejo, bajo el código actual. Muy bien, perfecto, pues un mensaje final, Franklin Romero, para los que siguen desde dentro y fuera del país este espacio tocando el fondo como senador pues, de la provincia de Duarte y representante del Poder Ejecutivo de, la, de las principales ejecuciones que vamos a aprovechar para eh, preguntarte eh, ¿cómo van las gestiones de, de la circunvalación y las demás obras que demanda incluyendo el mercado de esta provincia de Duarte como usted el presidente lo designó eh, como responsable de la ejecución de esas obras? Así es se está trabajando que el hospital, que está trabajando en la circunvalación, y justamente el día de ayer salió el código SNIP, que es lo que obliga a, es una obligación para poder visitar cualquier obra, y ayer salieron tres códigos SNIP para enviar a visitación, que son las obras como el puente de Ugamba, los apartamentos del barrio Azul, el boulevard, las obras que nosotros hemos mencionado, y ya estamos más cerca de la fecha final para que esas obras puedan realmente iniciarse. Bueno, un mensaje final, eh, senador, para la provincia de Duarte, también pues en como condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno, incluso eh, eh, yo me sonreía, pero tengo el deber como, eh, como hombre informado, yo incluso había respondido por usted, me tomé esa libertad, Estaban soltando una bola de humo diciendo que tanto el senador como el síndico estarían pasando a la fuerza del pueblo. Yo sé que no, pero se necesita que la aclaración la haga usted. ¿Estaríamos? Pasando a la fuerza del pueblo. No, no, no, no. Eso ni siquiera ha pasado por nuestra cabeza. Nosotros somos responsables de lo que es este gobierno. Eh, responsable partícipe de haber logrado este gobierno eh, nos sentimos muy conformes con lo que tiene que ver con el presidente eh, Luis Abinader, eh, con las iniciativas que ha tomado, con el ideal que tiene de, de, de presentar un cambio Y nosotros estamos físicos el día de hoy, en lo que es nuestro partido revolucionario moderno. Muchas gracias Franklin por responder de manera presta y rápida siempre eh, el, el llamado que le hicimos de Tocando el Fondo. Y si querías agregar algo más. Toda nuestra provincia eh, estamos siendo azotados por la tormenta Fred y nosotros que estamos en un lugar muy vulnerable a, son las, a las aguas, las lluvias, pues tenemos que estar atentos, eh, no dormirnos ante esto porque estamos en alerta roja y tomar todas las precauciones del lugar y llevarse las indicaciones de las direcciones del coro. Mucha, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, necesitamos la tía de nuestro pueblo. Pero ustedes escucharon, ya lo aclaró el senador Franklin Romero de la provincia de Duarte, el rumor que como bola de humo lanzaron allí